Listo. Pues buenas tardes, hoy estamos en el webinar Crea tus propios diseños de forma fácil con Canva, el programa de capacitación para Pymes de Andalucía Conectada con nuestra querida María Santana Ramos. <ríe> María es responsable y coordinadora del Departamento de Diseño Gráfico y Web de Riberti. Su larga experiencia en el campo del diseño y de las necesidades que se presentan para las empresas en Internet le hacen investigar desafiar con nuevos diseños y además especializarse en usabilidad web y experiencia del usuario. Estamos seguros de que vaya a disfrutar y aprender mucho de María. Eh, pero... Recordad una cosilla, mantener los micrófonos apagados a no ser que queráis preguntar algo y tened en cuenta que también podéis usar el chat para preguntar. Adelante María, todo tuyo. Pues muchas gracias, mil perdones por este momento de esta chance. Así que vamos a empezar rapidillo. Bien. ¿Qué es el, ¿Por qué hablamos de Canva? Pues, básicamente, como hemos escuchado una y mil veces, porque una imagen vale más que mil palabras. Como solemos decir en las agencias, la imagen por la imagen llegas y por el texto te quedas. Así que nuestro trabajo viendo Canva como programa es conseguir que nuestros clientes, nuestros usuarios, eh, las personas que van a trabajar con nosotros, como poco lleguen a nuestra puerta. Y bueno, un poco como veis, en el contexto actual, la imagen es de una gran relevancia. Cualquier red social que vemos, lo primero que nos llama la atención, tanto como usuarios como, como empresas, es la imagen. porque hay gente Bien, seguimos. ¿Me escucháis? sí. Sí, María, te oímos perfectamente. Vale. vale. Eh, okay. ¿Qué es Canva? Eh, Canva es una herramienta online que salió hace ya varios años y que nos permite crear diseños gráficos personalizados. ¿vale? Eh, ofrece indistintamente, y eso es una gran ventaja hoy en día, trabajar eh, tanto desde la web como desde el móvil. Y además ya permite tanto para lo que es sistema Windows, como para lo que es sistema iOS, Mac, ¿vale? Y iPhone. Esto de que nos permita trabajar en diferentes plataformas es súper útil, porque tú a lo mejor has empezado un diseño en el ordenador, eh, pero puedes acabarlo en el móvil y viceversa, o revisarlos, o subirlos directamente a las redes sociales, que por ejemplo para temas tipo Instagram es mucho más útil tener las gráficas directamente en el móvil que a lo mejor pasarlas del ordenador al móvil, del móvil a Instagram. Nos ofrece la herramienta un montonazo de plantillas y de elementos gratuitos que ahora vamos a ver. Y el sistema es el drag and drop, que básicamente es pinchar y según pinchar, se arrastras hasta la posición en la que quieres. Lo que sobre todo en el tema en ordenador es súper útil eh, y en el tema móvil es básicamente imprescindible. Además, han implementado el tema de imprimir para todos aquellos que queráis, imprimir por ejemplo, tarjetas, flyers y demás. Pues la verdad es que lo han puesto muy, muy sencillito. Ah, lo de Freemium es básicamente, esto lo voy a encontrar en un montón de herramientas, que es casi toda la herramienta es gratuita, pero hay opciones avanzadas que son de pago. Pero en el caso de Canva, la verdad es que de forma media no hace falta las opciones avanzadas. Así que por ahí no hay problema. ¿Por qué necesitamos Canva? ¿Por qué debemos implementarlo en nuestra vida? Tiene muchos diseños predefinidos, pero esos diseños, aún así, los puedes personalizar prácticamente al 100%. Tiene facilidad de uso, esto no quiere decir, como vemos abajo, no quiere decir que vayamos a llegar y vayamos a ser unos genios del diseño, como cualquier herramienta, tenemos que aprenderla. Es gratuito, online en multiplataforma, como veíamos, la posibilidad es de ampliar eh, por, eh, características de pago y... Si manejamos el inglés, pues tiene eh, la escuela de diseño donde hay un montón de artículos, aunque ya empieza a haber algunos en español, eh, un montón de artículos de cómo se hacen distintas cosas. Por ejemplo, en la, pan, eh, en la pantalla veis una captura que pertenece al sistema del móvil. vale Es decir, por ejemplo, cuando ingresamos en Canvas y nos logueamos, es decir, usamos nuestro usuario y nuestra contraseña para entrar, eh, vemos, por ejemplo, que hay un botón de más y si lo pulsamos nos va a dar un montón de opciones de acceso directo para directamente ir a hacer lo que nos hace falta. Logotipo, una infografía, el post de Instagram, las historias. bien Esto que veis es eh, lo que nos ofrece Canva cuando ingresamos con nuestro usuario ¿vale? y lo hacemos desde un ordenador. Vamos a ver las recomendaciones, es decir, pequeños accesos directos. Y nuestro menú principal, que es plantillas. Todos estos que veis son plantillas específicas para eh, sectores. Eh, empresas, marketing, educación, otras novedades. Por ejemplo, aquí suelen poner plantillas para el día del padre, plantillas para navidad Navidad. ¿Vale? Como veis, nada más empezar, hay un montón de opciones. ¿Qué recursos nos ofrecen? Fotos, eh, iconos, productos directamente para imprimir, Herramientas para implementar, para explorar. Y en el último bloque veis que pone descargar para Mac, para Windows, para Android y para iOS. Es decir, no solo podemos trabajar online, sino que además podemos descargarnos la herramienta, que normalmente pues, siempre era un poquito más rápido. Y luego precios. Si sí, en el caso de que queramos implementar más cosas, pues tanto hay gratis, que es el que vamos a comentar como pro como Enterprise, y luego para Educación y ONGs, si hay alguno que pertenece a estos dos sectores, que sepáis que tienen muchísimas ofertas o muchísimas colaboraciones. ¿vale? Así que, si pertenecéis a esos dos grupos, os animo a que echéis un vistazo, porque la verdad es que está muy bien. Bien, creamos un diseño. Si le damos a crear un diseño, nos va a aparecer bueno lo que Canva considera que puede ser lo primero que necesitamos. En este caso, vamos a elegir logotipos. ¿Por qué? porque es básicamente eh, la primera unidad que vamos a necesitar de nuestro diseño para nuestro proyecto, para nuestra marca. En este caso, si veis, ¿vale? hay dos, uno que pone García, mantenimiento y reparaciones, y otro que pone flores, modas y complementos. Son dos logotipos que yo he creado con el Canva directamente, utilizando bueno, la plantilla y un poco de personalización. Vamos a ver un poco. Si os fijáis, a la izquierda aparece un buscador arriba, ¿De acuerdo? ¿Dónde está la flechita? Eh, y ahí es donde podemos buscar eh, por categorías qué es lo que queremos. ¿vale? ¿Veis? Aquí nos aparecen las plantillas y podemos buscar. También podemos subir archivos. ¿Para qué nos va a servir el tema de subir archivos? Imaginaos que ya tenemos nuestro logotipo porque lo hemos creado en Canva o porque lo teníamos aparte. Pues desde subir archivos es donde vamos a poder cargar esos logotipos o esas imágenes nuestras fotografías logos eh, recursos gráficos todo aquello que queramos para personalizar más nuestros diseños ¿vale? más cosas que tiene nuestro panel esto es inmenso lo vamos a ver rapidillo vale eh, tiene carga de fotografías qué pasa con estas fotografías Porque son interesantes eh, porque son eh, fotografías que se pueden usar eh, para uso comercial, cuidado con las fotografías que elegimos que siempre que vaya a ser para un uso comercial uso comercial básicamente es cualquier cosa que no sea educación o ONG eh, para el tema de usos comerciales las fotografías que usamos tienen que tener esa licencia hay muchas herramientas como por ejemplo Pexels o un Plus, Vale, hay Frippy que es mixto y podéis usarlas. Aquí, Canvas nos ofrece una selección de fotografías que sí que podemos usar para el tema comercial, ¿vale? Igual, veis aquí en el buscador, incluso ya nos dice, busca entre millones de fotos, ¿vale? Podemos buscar fotos por temáticas, por color, más cositas. Esto parece un poco más tonto, pero es súper interesante, que es el tema de los elementos, ¿para qué sirven? Por ejemplo, si veis debajo de García, hay una franja con una flecha pues eso sería un elemento o en flores lo que vemos como imagotipo que sería lo que es la flor con las dos hojas ¿vale? eso estaría dentro de elementos tipografías de acuerdo un título un subtítulo un poco de texto en realidad eh, la diferencia entre título, subtítulo y texto no es más que en general el título se suele poner más grande, el subtítulo un poquito más pequeñito y el texto un poquito más pequeño ¿vale? y luego pues abajo nos ofrecen ejemplos de qué es lo que podemos hacer que podemos importarlos directamente si nos gustan o inspirarnos en ellos audio la biblioteca de audio es sobre todo para el tema de redes sociales, para las historias de Instagram, es verdad que el audio de libre disposición de Canva es muy reducido hay otras páginas que sí que tienen como Yamendo por ejemplo que sí que tienen audio a disposición eh, aquí veis cada vez que veáis en el programa la coronita, no sé si lo veis eh, al lado de las de, eso quiere decir que es un elemento de pago extra ¿vale? podemos subir vídeos para el tema de redes sociales o para vídeos de presentación un millón y medio de fondos podemos buscar por tono por ejemplo arriba nos pone buscar por tono es decir si estamos haciendo una presentación y estamos buscando un fondo en azules por ejemplo pues lo buscaríamos aquí nuestras carpetas si hemos comprado lo que nos gusta podemos además añadir para el tema de gráficas que está muy chulo porque puedes seleccionar una gráfica y después poner tus propios valores para el tema de brochure o de documentación de interna de la empresa. Esto es muy interesante, que es el tema de los estilos, porque muchas veces eh, decimos vale, mi logotipo es rojo. Genial, ¿con qué otros colores puedo combinarlo? ¿Cómo hago un diseño o una gráfica para Instagram y que no me quede sosa o que los colores no combinen? Bueno, pues esta paleta, la de estilos, es súper útil y se usa más de lo que parece, ¿vale? Porque podemos buscar por fuentes, eh, por colores, combinaciones que nos resulten agradables o que le vayan a nuestra marca. Y así no tenemos que probar 200 combinaciones o hasta dar con la que nos gusta. Es una herramienta súper útil. Luego podemos integrar con aplicaciones directamente, es decir, yo puedo integrarlo con Instagram para subir imágenes, con el Dropbox para guardar o con el Drive. Esto ya dependerá un poco de cuál sea el sistema que queréis usar. ¿Vale? Nos vamos a parar un instante en archivo porque muchas veces al trabajar con Canva se nos olvida esta sección y es bastante importante. ¿Por qué? Porque bajo archivo, cuando lo desplegamos, nos pone... El nombre de nuestro archivo, que podemos cambiarlo, que siempre es útil cuando empezamos a tener un montón de archivos, siempre es bueno tenerlos bien nombrados. Y luego justo debajo del nombre, vale, vais a ver que están las medidas. ¿Por qué es importante? Porque Canvas eh, trabaja a veces en algunas cosas con el sistema de medidas europeo y otras veces con el sistema de medidas anglosajón. vale, Para que no nos pase, por ejemplo, que tú creas alegremente una tarjeta luego lo veremos, ¿vale? te dices creas tarjeta de visita y tú sigues, diseñas sin ningún problema y ahora resulta que no te has dado cuenta de este punto y las tarjetas de base vienen con el sistema anglosajón que es un poquito más grande que el sistema que se usa en Europa luego las tarjetas no entran bien en las carteras ¿vale? así que siempre que creemos un nuevo archivo os recomiendo le echéis un vistazo a las medidas para aseguraros de que estáis trabajando con las medidas correctas y así os ahorráis tener que volver a empezar de nuevo ¿vale? más cositas imprescindible, descargar una vez que tenemos todos nuestros diseños ¿vale? Tenemos que descargarlos de alguna forma Canva de forma gratuita nos ofrece eh, unas descargas con una calidad aceptable sobre todo si vamos a usar redes sociales y formatos, PNG, JPG, PDF estándar, PDF para impresión, ¿vale? Es decir, ya dependerá de lo que vayamos a necesitar. Si es una imagen, pues lo normal es que sea JPG. Si vamos a enviarlo por mail o a subirlo a algún sitio, pues lo más común a lo mejor será un PDF. Y luego compartir enlace, crear una presentación y compartir directamente en redes sociales. Por último han implementado, si vemos un poquito que se ve por abajo, el tema de imprimir, imprimir tarjeta, eh, camisetas, imprimir tarjetas, lienzos, un poco ahí hay un poco de todo y un mundo, ¿vale? Lo que os recomiendo ahora vemos esto lo que os recomiendo en realidad es que entréis en Canva en un principio sin ningún objetivo, solamente que le echéis un vistazo ordenado al, eh, al orden que tiene, a cómo se distribuye, dónde están las pestañas, porque luego a la hora de trabajar eh, va a ser mucho más sencillo si recordamos dónde están las pestañas, porque, ay Dios mío, ¿dónde estaba el texto? Ah, ¿dónde lo imprimo? Ah, ¿dónde lo descargo? Y eso, una vez que estás trabajando, ralentiza mucho el trabajo. Entonces, yo os invito a que en un ratillo que tengáis, os abréis la cuenta, si lo vais a usar, y le echéis un vistazo. Ya hemos visto las 200 millones de opciones que tiene te dices, vale, magnífico, maravilloso, ¿y ahora por dónde empiezo? Si yo no sé nada, si, si ya abro el Word y me lío, ¿por dónde empezamos? Organización. Para todo tipo de diseño parece una dicotomía entre creatividad y organización, pero no. Para cualquier diseño gráfico, lo primero, primero que necesitamos para no sentir que estamos perdiendo el tiempo es orden. ¿Cómo nos ordenamos? Nos preguntamos cosas. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué necesito realmente? Es decir, imaginaos que yo voy a hacer un flyer para un, un menú para un restaurante, ¿vale? Y lo quiero imprimir, aunque ahora ya no se imprime, pero supongamos que se sigue imprimiendo, ¿vale? Quiero imprimir un flyer. ¿Qué necesito realmente? ¿Necesito un flyer? ¿Necesito que sea un díptico? ¿Un tríptico? ¿Un cartel? ¿vale? ¿Qué me hace falta de verdad? Luego, ¿qué materiales necesito? Pues voy a pensar, voy a necesitar un logo, la información que quiero poner en el cartel. Eh, si es, por ejemplo, un concurso para las redes sociales, voy a necesitar saber dónde van a ir las bases de, red, de ese concurso. ¿vale? ¿Qué información quiero transmitir? Sigamos, por ejemplo, con la idea de un concurso en Instagram, que es muy típico. Pues necesitaré saber cómo comunicar ese concurso, en qué consiste. Comparte, dale a like, sígueme y ya participas o contesta esta pregunta y ya entras en el concurso. Es decir, ¿qué quiero contarte? Y luego, ¿qué información debo transmitir? A raíz de los en concurso, por ejemplo, siempre vamos a necesitar el mítico asterisco que dice ver condiciones en... O es un flyer con una oferta y vamos a necesitar también poner eh, oferta, asterisco. Eh, ver condiciones tal, oferta válida hasta cual, solamente se admite una invitación. vale Eso es importante tenerlo en la cabeza también. Y por último, dentro de esa organización, ¿qué quiero transmitir al público? Quiero que sea algo formal, una invitación. Quiero que sea algo dinámico y divertido porque es un concurso para Instagram vale siempre que nos sentamos a diseñar aunque sea en un breve instante eh, hacernos estas cuatro o cinco preguntas ayuda a que organicemos la cabeza y que cuando abramos el Canva no nos perdamos las miles de opciones y nos pongamos a vagar como quien vaga por no os pasa que llegáis al Netflix y hay tantas opciones que al final no sabéis qué ver y te tiras diez minutos dándole vueltas al Netflix pues lo mismo pasa con el Canva o sea tenemos tantas opciones que si no tenemos una pequeña idea más o menos clara vamos a perder mucho tiempo tanteando cosas ¿vale? ante la duda la mejor estrategia es sencillez y claridad yo entiendo que cuando uno enfrenta un diseño quiere hacer una cosa súper creativa súper magnífica, digna de un premio ¿vale? pero muchas veces la mejor publicidad el mejor diseño es sencillo y claro un ejemplo, ¿nunca os pasa que veis un anuncio maravilloso, súper chulo y se lo contáis a alguien y a los 5 segundos no sois capaz de decirle a esa persona qué marca es la del anuncio o a veces siquiera qué es lo que anunciaba? Eso es porque no han respetado este pequeño principio de la publicidad que es sencillez y claridad. La persona que recibe nuestra gráfica, nuestro diseño, tiene que saber qué queremos contarle, ¿vale? Vale. Instante de, de parada. Preguntas, porque vamos a ver diseños y puedo poneros ejemplos de cosas que vosotros os encontréis del día a día, que dudas que hayáis tenido, las, las puedo incorporar sobre la marcha. Así que... ¿Dudas, preguntas, cosas, sugerencias? Si no, continuamos. ir pensando muy bien lo que hemos dicho primera unidad del diseño el logotipo ¿Por qué? porque si hacemos primero el logotipo imaginaos que no tenemos nada y que partimos de cero si tenemos primero el logotipo es lo que va a hacer que nuestro proyecto sea reconocible es lo que vamos a ver constantemente de nuestro proyecto de nuestra marca o de nuestra empresa ¿vale? Nos va a ayudar a establecer eh, herramientas básicas a la hora del diseño gráfico como son los colores, las tipografías y el estilo que vamos a transmitir. ¿vale? No es lo mismo el estilo que transmitimos si estamos haciendo cosas para un buffet de abogados que si estamos haciendo cosas para un hotel de playa o por ejemplo, creo que he visto por ahí que hay también una óptica. No vamos a transmitir lo mismo si el anuncio se dirige a niños que si el anuncio se dirige a personas adultas. ¿Vale? Entonces, el logotipo nos va a ayudar a establecer esos parámetros y una vez que los tenemos establecidos, ya no hay que pensar los más. Colores y tipografías, una vez pensadas, pensadas se quedan. Vale, Volvemos al tema de las, del logotipo que veíamos antes. Este logotipo, como veis, es súper sencillo, súper claro y súper directo. García, mantenimiento y reparaciones. A veces no hay que complicarse en exceso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esta persona, García, no tiene tiempo para complicarse haciendo un logotipo. ¿Qué buscamos? Claridad y sencillez. Nuestro nombre, que nos conozcan, a quién nos dedicamos, mantenimiento y reparaciones. ¿Agua? ¿Sí? No. ¿Es un micro abierto no. o una pregunta? No. ¿Entendemos micro abierto? Eh, ¿Cómo hacemos un logotipo en Gamba? Nos vamos a plantillas y seleccionamos la que nos gusta. Si os fijáis, en la que venía predefinida es la que pone Pablo Murúa. ¿vale? Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado el nombre, el color y el subtítulo. ¿Cómo cambiamos el nombre? Lo veis aquí, nos aparece en el centro nuestro diseño. Bien, pues siempre que pinchamos sobre los textos o sobre cualquier elemento de Canva, nos va a rodear el elemento con este marco turquesa y nos van a aparecer opciones extra a las que veíamos antes. Si nos fijamos arriba, ¿vale? justo donde pone la palabra logotipo, debajo nos da la opción... De cambiar el tipo de letra, de cambiar el tamaño de la letra, color, negrilla, cursiva, alineación, si es una lista, ¿de acuerdo? Si seguimos un poquito más hacia la derecha, la posición con respecto al resto de los elementos y los fotos, ¿vale? ¿Qué más? Recomendaciones para un logotipo y casi casi para cualquier diseño, una o dos tipografías, no os volváis locos buscando tipos. ¿Vale? Lo normal es una tipografía principal, que es normalmente la del logotipo, y una tipografía secundaria que nos sirve para escribir bloques de texto, ¿vale? porque muchas veces la tipografía principal es muy llamativa o tiene muchas revueltas, es visualmente muy atractiva, pero no nos sirve para un bloque de texto que hay que poder leer. Tú quieres que la gente lea lo que estás escribiendo. Si es un menú, si es una serie de servicios, todo eso la persona tiene que poder leerlo y hoy en día, que vamos tan rápido tienes que poder leerlo súper rápido. ¿vale? Cuidado, al elegir sobre todo esta tipografía secundaria que comentamos, aseguraos de que tanto el logo como las tipos se leen en tamaños pequeños. Nos malacostumbramos a diseñar en paneles muy grandes, muy cerca, y luego tenemos que tener en cuenta de que a lo mejor nuestro logotipo va a ser del tamaño de un centímetro por un centímetro redondito porque es el icono destacado del Facebook. ¿vale? Entonces, como veíamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un logo y siempre es importante que podamos reducirlo mucho. Por eso os decía que mejor sencillez antes que liarnos con cosas raras. ¿Qué más cosas podemos alterar? Veíamos que podíamos alterar el tema de las tipografías y también podemos alterar los colores de los objetos. Igual, cuando seleccionamos un objeto, se nos marca en el, en el recuadro y nos aparecen opciones. Aquí vemos que rápidamente arriba, esto aparecería en nuestra pantalla en la parte superior izquierda, Arriba nos aparece el color seleccionado. Si lo pinchamos nos va a desplegar este panel que veis a vuestra izquierda donde están los colores del documento, una paleta sin título y colores predeterminados. ¿Vale? Aquí es donde Canva nos va a guardar los colores que estamos utilizando o los colores preferentes que tiene la imagen y donde vamos a poder seleccionarlos. Que no vemos ninguno que nos guste o ya sabemos cuál es el color que nosotros usamos para nuestro logotipo, si pinchamos arriba donde está el cuadradito con todos los colores, nos permite escribir o seleccionar exactamente el color que estamos buscando. ¿vale? Moveríamos este puntero hacia los colores y este hacia los tonos. O si sabemos el código hexadecimal, que es el que se usa en web, podemos escribirlo directamente y nos lo sacará. Colores. Cualquier logotipo que diseñemos, casi no es, no es una obligación, pero es casi una recomendación sagrada, debe de poder funcionar en una sola tinta que se llama, en un solo color, eh, normalmente blanco y negro. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo en zonas, a lo mejor cuando tienes una fotografía, pones el logotipo en blanco, no lo pones en color porque no se ve bien. O vas a imprimir una camiseta, algo tan tonto como una camiseta, necesitas que el logotipo funcione en una sola tinta, porque por cada tinta te van a cobrar un extra. ¿vale? Entonces, es importante que si diseñamos un logo, podamos ponerlo en un solo color. ¿De acuerdo? O tienes dos versiones, eso también existe y pasa en muchas marcas, eh, que la marca principal tiene muchos colores, pero luego han trabajado eh, para que esa marca tenga un solo color, por ejemplo, ¿os acordáis del logotipo antiguo de Andalucía que era un arco iris de colores? Bueno, pues ese logotipo igual sí, no. igual se podía poner en una sola tinta para trabajar en superficies que solo te permiten un color, por ejemplo el típico serigrafiado de un bolígrafo solo te permite un color, ¿vale? Orden ¿Por qué os saco exactamente este cuadro de posición? ¿vale? Si seleccionamos todos los eh, cuadros, es decir, el García, eh, la raya y el subtítulo, y le damos a posición, nos deja alinearnos a la izquierda, derecha... So, Perdón, eh, sí. una pregunta. Dime. ¿Se pueden incorporar pantones a los colores? Pues, hasta donde yo sé en el, la versión gratuita no me ha aparecido la opción. De hecho, si te fijas, sí. solamente te da, la opción te da la opción esa decimal el esa decimal. Eh, no sé. La verdad es que como estamos trabajando solamente con el gratuito, no sé si en el Pro te permite instalar pantones. De todas ¡Mmm! formas, igualmente, eh, si vas a pasarlo, lo que puedes hacer es una conversión del pantón. Sí, sí. ¿Vale? No es lo ideal muchas veces, pero Ajá. siempre, bueno, al final, sobre todo hoy en día que se imprime, sobre todo en digital, eh, realmente, bueno, en realidad, si te digo, si vas a imprimir cuatricomía, ¿vale? porque supongo que estamos sí hablando vale, de impr ¿no? para impresión, si, sí, vas para impresión. Imprimir... Vale, si vas a imprimir cuatricomía, lo normal, de hecho, es que la imprenta lo convierta en cuatricromía. Porque si tú le pides un pantón específico, te van a cobrar por esa plancha además que es específicamente el color pantón. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, si tú imprimes en la cuatricromía, en el fondo te da igual porque es una conversión. Y si imprimes a una sola tinta, ¿vale? El diseño que tú has generado es una sola tinta, lo puedes llevar en blanco y negro y decirle a la imprenta que te lo imprima en ese pantón. ¿Vale? Sí, sí. sí. Aunque normalmente necesitas el pantón en negro porque si no queda un poco raro no sé si lo has probado no, vale, alguna, vale. pero queda rarillo vale a vale, no ser sé que imprimas ven. una cosa en plan camiseta o lo que sea que es un color directo no, sobre todo era por si tienes es que yo me dedico al diseño entonces ah, vale. entonces vale claro cuando se te... O sea, te surge a lo mejor que tengas que hacer algo para un cliente uh -huh. y tengas sus propios colores entonces digo bueno si, si te da alguna idea o algo y si puedes incorporar el pantón del cliente te pues... digo en el tema en pro en el sistema Pro-Enterprise no sé si te deja meter el pantón pero vamos que hoy en día realmente si tú tienes una buena conversión es a decimal o hablas con el cliente directamente, ten en cuenta que el Canva no se pensó en un principio para que tú imprimieras profesionalmente ¿Vale? entonces tiene su, tiene su coger. sí a ver, es yo los lo quiero enfocar un poco más a, a mailing y eso Claro, para tema de para tema todo lo que sea online, eh, Canva no tiene problema porque todo pantón tiene su conversión, así que no, por pues no. ahí no hay ningún problema. ¿vale? Me preguntáis si... Eh, Leticia pregunta si hay alguna app para eh, el tema del código de color. Sí, sí que las hay. Hay un montón, de hecho. De hecho, hay una de Adobe directamente. ¿vale? Eh, me parece que no me hagáis mucho caso, pero juraré que es Adobe Colors. Eh, pero de todas formas, si ponéis conversión de Pantón, esta decimal, esta decimal, RGB, herramientas de conversión, ahí nos cuentas. ¿Vale? Que por eso no, no hay ningún problema. Si tenéis, incluso si quien tenga el Photoshop, eh, en la sección de, de colores lo abres, pinchas, lo abres y te deja meter los colores y te saca la conversión. Y también te saca la conversión de Pantón. O sea que por ahí no, no os preocupéis, que. Creo que no la usa. misma propia página de Pantone me parece a mí que tienen ahora para convertir eh, vale yo sé que Pantone por... tiene las pantoneras oficiales eh, sí, por pero... los colores oficiales no sabía que tenían ya una herramienta eh... online de conversión sí creo que tiene una herramienta vamos creo que no, que no, no de hace mucho que convierte de Pantone a CMK a, a, a Pantone de... y normal te... que se hayan puesto las pilas sí es que creo que ya era hora Sí, pero eso, me parece que es Adobe Colors, creo. Si no, hay una herramienta específica de Adobe que hace lo que me estáis preguntando. Así vale. que no... no. Gracias. Vale, más cositas. Bien, hemos pasado los logotipos y que para qué otra cosa se usa un montón el Canvas, ¿vale? Eh, para lo que está principalmente enfocado para mí digamos a mi entender y para mi gusto es para hacer cosas para redes sociales y flyers redes sociales cuáles se usan más facebook instagram y stories de instagram para esto está maravillosa la herramienta si veis os he puesto capturas directamente de cómo se ve desde el móvil vale porque entiendo que tanto facebook como instagram van a ser herramientas que vais a manejar directamente desde el móvil eh, siempre cuidado aquí como hay tantas cosas y están todas tan chulas, eh, tenemos que tener siempre un poco de equilibrio entre ser original y ser coherentes con nuestra imagen de marca. Eso no quiere decir que nos convirtamos eh, en un ceniz. Vale. <ríe> Perdón por el tema, momento técnico. Eh, cuando abrimos el programa, ¿vale? Hay tantísimas, tantísimas opciones que uno se vuelve loco. Así que siempre hay que mantener un poquito, si nuestro logotipo, nuestra marca tiene una línea de imagen, nosotros queremos dar esa imagen, intenta, intentamos no volvernos locos eligiendo las más chulas y ponernos 80 animaciones, ¿vale? y ser un poco coherentes. Eh, ¿Por qué? Porque además su buen uso hace que eh, los seguidores nos reconozcan, incluso sin ver el logotipo, pero sí por el estilo, de nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Porque siempre usamos los mismos estilos, las mismas fuentes, los mismos tonos de color y gestionado en condiciones transmite muy bien nuestra imagen y eso genera siempre que una imagen de marca es coherente eso siempre genera cercanía con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y por supuesto es una gran herramienta de venta. Vale. Diseñamos... Una historia de Instagram, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto, vamos a ver un vídeo, ¿vale? En el que desarrollamos directamente para que veáis in situ cómo se hace, súper cortito y súper rápido para que veáis. Entraríamos en la página, elegiríamos hacer una historia de Instagram, ¿veis? Que ya nos aparece aquí nuestro panel en blanco, seleccionaríamos, buscaríamos, por ejemplo, una oferta, ¿por qué no? Una oferta... Vamos a crear una oferta para nuestra marca de moda, flores. Seleccionamos una. Y vemos que al pinchar podemos cambiar el texto que queremos. Podemos cambiar, si veis que nos aparece arriba, la tipo, el tamaño, los colores. Y según vamos pinchando, podemos cambiar el texto. Sin mucha historia. ¿Vale? Anotación a pie de página. Cuidado con las tipografías. Comprobar siempre que tienen ñ y tilde. Seguimos. Pues... Ya no para más. ¿Vale? Veíamos. En este caso, además, he elegido una para que veáis que se pueden cambiar. Si os acordáis, el logotipo de flores era rosa y verdes turquesas, para que veáis que se puede prácticamente personalizarlo entero. Cambiamos también nuestro subtítulo ¿vale? y vamos a poner un descuento en una selección de prendas, que es una cosa muy común en el tema de las tiendas de moda. ¿Vale? Más cositas. Seleccionamos, os acordabas que decíamos, podemos subir nuestro logotipo de acuerdo a archivos, y seleccionamos pues, el logotipo o el que hemos creado antes o uno que nosotros ya tuviéramos. ¿Qué elementos podemos añadir? En este caso, como nuestro logotipo es cuadrado y no queremos que se vea el recuadro ahí, pues hemos cogido un elemento que es un círculo, lo colocamos justo detrás del logo y así hacemos ver que nuestro logotipo en vez de ser un cuadrado soso es un círculo que además pega más con el tema de la flor. Podemos usar los manejadores, eso se llama manejadores. Lo cuadramos, evitamos que se nos las esquinillas. Y ahora cambiamos de color. Veis que nos aparecen los colores al subir el logotipo, nos aparecen los colores con los que funciona el logotipo. Y así en directo podemos cambiarlo. También cambiamos el texto. Podemos elegir varios colores. Como no nos gustaba ninguno, pues hemos abierto la paleta eh, extendida. ¿De acuerdo? Y elegimos el color que más nos gusta. En este caso, un rosa muy clarito. Ahora, para la parte de abajo, hacemos lo mismo. En este caso, siempre es bueno mantener la coherencia de colores con el logo, ¿vale? Que es lo que hablábamos. Aunque veáis que va muy rápido, en realidad es porque lo hizo dos veces. Uno para hacerlo bien y otro para grabarlo, ¿vale? Normalmente no se va tan rápido. Y ahora cambiamos nuestro fondo. Para cambiar el fondo, pinchamos dos veces sobre él. Eso lo aprenderéis súper rápido porque es casi inevitable. ¿Vale? Y podemos usar fotografías que hayamos seleccionado o buscamos nuevas. Esto es un poco... Esta es directamente de su banco de imágenes. Eliminamos la que no nos gusta y ponemos la nuestra. ¿Vale? Vemos que el texto de rebaja en flores no se ve bien, así que aunque nos gusta la foto y no la queremos cambiar, necesitamos que el texto se vea correctamente. Así que corregimos el fondo y lo ampliamos para cubrir también el texto. ¿Veis que se queda detrás? Pues cuando le damos al botón derecho, nos dice, ahora os lo explico, esto va por capas, y nos dice, ¡Ponlo adelante, ¡Ponlo detrás. Vale, ahora rebobinamos. Cuando lleguemos a la siguiente, ¿vale? Ahora os digo lo del cuadrado, y... ¿Por qué puse pantalones y no flores? Porque si te fijas es flores, moda y complementos. Por eso son pantalones. Parece pues es que se ve muy chiquitín. Y por último podemos animarlo. ¿vale? Y vemos cómo nos aparece. Y por último, exportamos. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y este sería nuestro resultado. Vale. vale La pregunta rápida es la de por qué pantalones y no flores, porque es una marca de moda, aunque incumpliendo lo que he dicho antes, el subtítulo se ve pequeñito. Y cómo hemos transformado el logo del cuadrado en un círculo? En realidad, en diseño se usa mucho el, el engaño óptico. En realidad no lo hemos transformado. Lo que hemos hecho es ¿Veis? Lo que hemos hecho es poner Un cuadrado, el logotipo, y detrás un círculo con el mismo tono. Entonces parece que el logotipo se ha convertido en un círculo, pero en realidad solamente es un engaño visual. Son dos capas superpuestas con el mismo color. ¿de acuerdo? Todos los programas de diseño, eso os lo digo, Photoshop, Canva, y cualquiera que uséis prácticamente, todos los programas de diseño funcionan en niveles por capas vale. siempre nos tenemos que imaginar como si tuviéramos un montón de hojas transparentes vale. y ese orden lo podemos variar, podemos poner una cosa delante, podemos poner una cosa detrás y normalmente ese menú siempre está cuando pinchamos un elemento y le damos al botón, al ratón derecho nos va a aparecer, traer al frente traer detrás, ¿vale? por ejemplo en el Word, quien maneje Word o haya usado el PowerPoint igualito de acuerdo y eso es lo que nos ayuda a ser organizados con las capas podrías utilizar un logo con png transparente puedes subir un logo vale con el fondo transparente pero no puedes usar transparencias en el canva eh, gratuito de acuerdo es decir si generas el logotipo en canva eh, lo descargarás con fondo no te deja quitarle el fondo vale puedes evidentemente subir imágenes tú directamente que no tenga un fondo o trabajar el logotipo en otro programa pero si creas el logo en Canva eh, inevitablemente es... es es con fondo ¿vale? más cositas Uy, ¿qué pasó? creo que he pintado en mi pantalla vale Uy, que nos movemos ¿Qué es otra cosa? Que usamos un millón con el Canva, el flyer publicitario. ¿Puedes subir tu propio fondo? Claro. De hecho, si os acordáis donde poníamos subir archivos, ahí puedes subir lo que tú quieras, ¿vale? Música, fondos, vídeos... Como tú quieras, ¿vale? Si ya tienes un logotipo, ¿cómo creas tu kit de marca en Canva? Canva en la opción Pro sí que tiene un, un kit de Canva, ¿vale? Tiene un, perdón, un kit de Canva, un kit de logotipo donde te permite tener específicamente tu logotipo, tus colores y tu imagen, digamos en general, el kit famoso de marca. En el caso de que continúes con el gratuito, pues sencillamente tú tienes anotados tus colores y sabes cuáles son los tipos que usas y ya está. Te tienes que adaptar un poco a, bueno, a las opciones que te da de forma gratuita, que son bastante grandes, pero a lo mejor no son exactas exactas las que tú necesitas. ¿vale? ¿Cómo te haces en Canva tu, tu kit? Pues tú tienes tu archivo y subes tu logotipo o tienes que tener aparte los archivos para poder subirlos en función de lo que vas necesitando. ¿vale? ¿Cómo cambias las capas? Las capas las cambias sencillamente pinchando sobre ellas, se te van seleccionando Vale, ahora lo vamos a ver, un segundillo, y lo vemos. Vale, flyer publicitario, usos más comunes, el A4, que es un folio, el A3, que es el doble de un folio, el póster, que normalmente es 50 por 70, el A5, que es un cuarto de folio, y el tarjetón, que es el mítico flyer, que en realidad es un tercio del folio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no solo de Stories vive el ser humano, Ahí al lado os he puesto las proporciones para que os hagáis una idea de los tamaños que manejamos. ¿vale? Eh, formatos digitales, para redes sociales, para nuestra página web, eh, por ejemplo, cabeceras, fondos, explicaciones, para mailing, para ofertas. En inversión clásica, carteles, folletos, buzoneo. Como decíamos antes, respetamos nuestra imagen de marca. Cuidado con esto porque tampoco se puede convertir en un corsé del que no podemos salir. ¿De acuerdo, respetamos la imagen, eh, eh, realzamos nuestra imagen, pero no nos metemos en una caja pequeñita que nos impide desarrollar el diseño y hacer diseños originales o creativos o sencillamente bonitos. ¿vale? Y hoy en día olvidamos de que los soportes impresos eh, siguen teniendo efecto. Es verdad que en este último año evidentemente hemos evitado usar soportes impresos porque todo ha sido digitalizado a marchas forzadas. Pero cuando la cosa, crucemos los dedos, vaya mejor, ¿vale? No os olvidéis del sistema impreso porque a veces nos olvidamos y sigue siendo un buen medio de publicidad. Un flyer, ¿de acuerdo? Vale, si os fijáis, esto yo he creado el flyer en el Canva y es parte delantera, parte trasera y os he puesto una simulación, esto no está impreso de verdad, eh, una simulación de cómo podría quedar. Si os fijáis, hemos puesto... Nuestro logo, los textos, nuestros datos de contacto. vale, Nuestro famoso asterisco de esto tiene estas cláusulas. Y por detrás hemos puesto un listado de nuestros servicios. ¿Cómo hacemos esto? Eh, he escogido el sistema de ordenador sencillamente porque se ve mucho más claro. vale, Al poner los pantallazos se ve con, con más nitidez. Bien, pues entramos y elegiríamos imprimir un flyer, veis que abajo nos pone eh, el tamaño, en este caso eh, 210 x 297 es un tamaño de un folio. Y aquí estamos. Este sería el, la plantilla ¿vale? de Canva sin tratar, sin más nada. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Os acordáis lo que os dije de mirar siempre el archivo para saber qué tamaño tiene? Porque imaginaos que después esto lo queréis imprimir en un tamaño póster. Pues nos da. ¿vale? Tendréis que elegir otro formato. Esto es tamaño folio. ¿Qué hemos hecho? Hemos buscado reparaciones dentro del de menú de plantillas. Y hemos puesto reparaciones. ¿Y qué nos ha salido? Este. Y le hemos dicho utilizar. Cosas que tenemos que cambiar para personalizarlo. Eh, no sé si se aprecia en vuestras pantallas, pero los iconitos tienen la marca de agua de campo. ¿Por qué? Porque esos iconos son pro, es decir, son de pago. Sin problema ninguno. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué más cosas tenemos que cambiar? Obviamente, añadiríamos nuestro logo, añadiríamos nuestro texto y añadiríamos nuestros servicios. ¿Cómo llegamos de aquí? Aquí. Bien, lo primero, como veis, Ponemos nuestro logotipo. ¿Dónde está nuestro logotipo? En archivos que hemos subido. Sencillamente lo pincharíamos, como veíamos en el vídeo rápido de antes, lo pincharíamos y ya nos aparecería. ¿Qué más cositas? Eh, el texto, como veíamos antes en el de flores, sencillamente declararíamos qué es lo que nos hace falta. Por ejemplo, en este caso, al ser de reparaciones, pues un ¿qué necesitas? ¿Vale? y cambiaríamos el subtexto. y en este caso por ejemplo hemos puesto qué necesitas nuestro equipo puede encontrar utilidad vale un poquito de texto publicitario nuestros datos de contacto que se vean bien eh, cuál es nuestra oferta nuestro descuento nuestra llamada de atención a nuestro público vale el pide nuestro presupuesto sin compromiso que es como un básico y nuestro asterisco porque como hemos puesto una oferta ¿Vale? legalmente para poder poner los términos exactos nosotros tendríamos que poner el como mínimo o consulta las bases en Facebook o consulta en nuestra página o el enlace en este caso es consulta con nosotros que es como lo más ambiguo del mundo vale como os decía hemos visto antes los elementos la sierra el destornillador antes nos aparecían volvemos para atrás veis con la imagen eh, con la marca de agua, porque son de pago. ¿Cómo lo cambiamos? Nos hemos ido a elementos, hemos buscado herramientas, ¿vale? Y al pincharlas, vemos que ya nos sale aquí gratis, coronita de pago, palabra gratis, gratis. Los pinchamos y los hemos ido colocando en la misma situación y con el mismo tamaño que en nuestra plantilla. Por ejemplo, en este caso ha sido bastante rápido porque eh, una cosa chula que tiene Canva con los iconos es que cuando le pinches en el icono, justo debajo veis que te pone recomendaciones mágicas. Que viene a ser: tengo este martillo y dentro del de mismo diseño tengo estas otras herramientas. Así que lo que hemos usado, si os fijáis, vale el destornillador, los alicates, la sierra, el otro destornillador, bueno, no es un destornillador, eh, es la misma gama de diseño, ¿vale? para mantener esa coherencia de la que hablábamos. Y básicamente hemos distribuido eh, las herramientas para que tengan más o menos el mismo aspecto. Más cositas, ¿ves? Eso es lo que os estaba marcando. Y luego le hemos pasado. Parte de atrás. La parte de atrás, pues hemos seguido el mismo sistema. Hemos cambiado los iconitos que veíamos que eran de pago, ¿vale? Y hemos elegido las versiones gratuitas. En este caso, como todo está en color azul, amarillo y gris, que son los colores corporativos, Canva nos deja cambiar los colores de los iconos. Como al pincharlo, ¿vale? veis perfectamente al pincharlo, que nos vuelve a abrir la paleta de colores y nos deja seleccionar los colores de nuestro logotipo. Así creamos una imagen mucho más coherente, mucho más bonita, más armónica y es mucho más sencillo, la verdad, sinceramente. ¿Vale? Bien. ¿Cómo cambiamos las capas? A ver. Creo, espérate. No, vale. Volvemos aquí. ¿Cómo cambiamos las capas? En realidad es bastante sencillo. En cuanto pinchamos un objeto dentro de Canva, de acuerdo a este se nos selecciona eh, y cualquier objeto que pinchemos se nos va seleccionando. Si le damos al ratón derecho, vemos que nos aparece orden de las capas, atraer al frente, mandar al fondo, enviar una detrás, una adelante. Y así es como vamos ordenando nuestro diseño, que en realidad solo lo vamos a necesitar cuando las capas se solapan, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos un elemento de color y otro elemento de color. Por ejemplo, como veíamos antes en el diseño de flores, que era un cuadrado, necesitamos poner el círculo detrás de ese cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo se pueden agregar nuestros colores corporativos para que aparezcan siempre en esta paleta? Para que aparezcan siempre de forma formal eh, es el kit eh, de imagen de marca que os comentaba que es una herramienta de pago, ¿vale? O sea, que es uno de los bloques de pago que tiene Canva. Igualmente, aunque sea un poco más rollo, eh, una de las opciones más sencillas eh, es tener un TXT con tus colores hexadecimales de, de tu marca. Y si no te aparecen ya automáticamente, ¿veis dónde está la flecha? Es decir, si Camano te los coge ya automáticamente, pues tú te subes arriba donde están los colores, ¿vale? Y lo tienes que poner. Es lo malo de, de esta herramienta, ¿vale? Que para eso, pues bueno, pero tampoco os creáis que se tarda muchísimo en, en volver a, a copiar el, el color, ¿vale? vale. Si sí, no, no tiene otra, no tiene muchas más opciones. Vale, como nos gusta complicarnos la existencia, eh, le hemos querido añadir para destacar más nuestra oferta un subrayado. ¿Veis que debajo del 5% hay un subrayado? Pues dentro de elementos hemos buscado en el buscador subrayado y nos ha aparecido recomendaciones, ¿vale? Y hemos elegido de los gratuitos el que nos gusta y ¿veis? Y aquí lo hemos puesto. Por cierto, el color del subrayado se cambia exactamente igual que hemos visto antes. Cuando tú pinchas arriba, te aparece la selección de color y cuando pinchas en la selección de color, te deja elegir el que tú quieres. Y por último, como siempre, le damos a descargar. En este caso, como es un folleto, pues le daríamos a descargar, por ejemplo, en PDF. Si quisiéramos poner en nuestra, en nuestra web ambas caras, no lo podríamos descargar en PDF para enviar y en JPG para tener ambos diseños para poder subirlos. Bien, más cositas. ¿Vale? Elegiríamos el tipo de archivo y el tipo de descarga. Vale, nos vamos a meter con las tarjetas, dudas y cosas que queramos hasta aquí, al final hemos ido súper rápido, más cositas, dudas, que tengáis, cosas que queráis que volvamos hacia atrás. ¿Qué es lo que se ve poco Enrique? El nombre de, de lo de modas y complementos sí es verdad que se ve porque pues, lo tenía que haber puesto más grande. La verdad, sinceramente. Vale. Sí, es verdad, Ana. Las dudas siempre surgen cuando uno se pone, se pone con el programa. Lo que suele ocurrir es que yo os lleno la cabeza de cosas y parece todo como súper rápido y súper sencillo. Y luego cuando uno se pone dices, Yo a mí esto no me sale. Este botón no lo encuentro yo. ¡Mi Canva está roto! Mi Canva es diferente y está roto. Eso es un sentimiento común, humano y vale para todo el mundo. Eso es totalmente cierto. Gracias, Ana. ¿Qué formato se necesita para crear redes sociales, Facebook e Instagram? Si ahora, lo, ahora vuelvo para atrás si queréis y os lo enseño. De todas formas, el Canva viene ya con los formatos predefinidos. Es decir, si elegimos el... ¿Dónde no estaba? Aquí. Vale, vamos a hacer un mini salto. Eh, si os fijáis, vale, en esta diapositiva anterior que hemos visto y le hemos dado a redes sociales, nos saca un montonazo de opciones para elegir. Normalmente, Canva se preocupa de que su tamaño y su formato estén actualizados. ¿vale? Con respecto a las redes sociales, es decir, que si tú pones que quieres hacer una historia de Instagram o un post de Facebook, en teoría Canvas está suficientemente actualizado como para que tú no te tengas que preocupar por el formato y por el tamaño. De todas formas, siempre es bueno verlo, que es lo que os decía antes de archivo, tamaño del archivo. ¿vale? Porque puede suceder que no sea exactamente lo que estás buscando. cuando es Para imprimirlo, ¿puedes elegir calidades? En el de pago sí puedes elegir calidades, en el de, en el, en el gratuito tiene un número de calidades determinadas. Si has subido buenas imágenes o es casi todo gráficas, es decir, que no tiene imágenes, eh, en general la calidad es decente. ¿vale? Siempre mi recomendación, si lo vais a mandar a imprenta, es enviarlo a imprenta y luego contactar con el impresor, si tenéis la opción, claro, para que os confirme que el diseño tiene la calidad suficiente. ¿vale? Así os ahorráis un montón de historias. Porque para imprimir hacen falta mmm, algunas cositas más ¿vale? que hay que configurar, que hacerlo y darle a imprimir. Siempre, siempre es bueno que le preguntéis al impresor. ¿vale? El enlace para descargar Canva en realidad es bastante simple. Ponéis canva.com y ahí está. ¿De acuerdo? Eh, de hecho, donde ponen recursos, os peguéis antes en el principio, luego os lo pongo si queréis y viene el panel de descargar para, para tal, para cual. Eh, y luego, si es en el móvil, es en la app directamente, ¿vale? ¿Tiene alguna app incluida para códigos QR? Pues la verdad es que, sinceramente, no lo he mirado, porque los códigos que he creado yo siempre los he creado con una herramienta aparte, ¿vale? porque yo me los descargo en vectorial. ¿Cómo se agrupan varios campos? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar la presentación y abro el Canva, ¿vale? Incluir enlaces en el diseño. No, son piezas, piensa que es un JPG o más. Para las presentaciones, para el formato de presentaciones sí te deja incluir enlaces, ¿vale? Pasas es que el formato de presentaciones no vamos a ver porque no nos da tiempo. A ver, ¿por dónde íbamos? Por aquí. Vale, dame un segundo. Los que tenéis gatos, sabéis lo tercos que pueden llegar a ser gato. Cómo no. Se me cae el internet y gato. En fin, vemos la, el tema de las tarjetas de visita. ¿Os acordáis lo que decía antes del tema del tamaño? Cuando le damos a ese Canva a generar tarjeta de visita, me saca 3,5 pulgadas por 2. Eso es medio centímetro más ancho del tamaño que se usa en Europa, ¿vale? Porque eso serían 90 eh, milímetros de ancho y aquí se suele usar 85, ¿vale? Cuidado con eso. Siempre, siempre echar un ojillo a la medida. Otra cosita que hay en elementos, ¿vale? que dentro de elementos de Canva es como el super batiburrillo. ¿vale? Ahí está todo. Son iconos. Por ejemplo, los iconos que hemos puesto en la tarjeta para WhatsApp, para email y para el Instagram. ¿vale? Aquí os he puesto un diseño súper, súper, súper básico de tarjeta. Nuestro logo y nuestros datos de contacto fin de la complicación de la existencia humana. ¿Vale? Bien, y por último, claves para un diseño. La mejor estrategia, menos es más. En serio, yo sé que nos puede, nos puede, porque todo es muy bonito es muy chulo y tiene muchas cosas que se mueven y brillan, pero hay que ser práctico. No puedes tirarte 16 horas con un diseño porque eso no es, a ah, no ser es que te guste un montón. Eso no es útil para tu negocio, ¿vale? Tú tienes que crear una historia de Instagram todos los días, no puedes echarle tres horas, ¿vale? Así que, aunque cuesta, menos es más. Vale. Claves para un diseño atractivo. Lo que hemos dicho antes, organización. El logo, contacto información, porque muchas veces de repente ves una póliza y dices, ¡ostras! Pues no tengo un teléfono de contacto o no tengo un mail. ¿Vale? a veces es como dice la primera en la frente luego, información de contacto de la empresa, la oferta en sí la información que queremos poner después, los avisos el famoso asterisco en quinto orden, las fotos que necesitamos si estás vendiendo una oferta de un producto, necesitas normalmente la foto de ese producto y por último y ya, las fotos y las gráficas de decoración es decir, cuando ya hemos puesto en nuestro panel los logos, la zona de contacto, la, of la oferta, el disclaimer y la foto necesaria, entonces decidimos ah, pues es que no me queda hueco para poner más cosas o oh, tengo mucho hueco y puedo buscar una foto preciosa ¿Vale? Primero las cosas necesarias a la hora de diseñar y después las cosas innecesarias que hacen bonito ¿Vale? ¿Qué pasa si no nos organizamos? Pues, si los elementos no están organizados, no transmitimos el mensaje, ¿vale? Esto es un ejemplo, por ejemplo, que hemos destruido un poco el diseño original. Diseño original, diseño desastroso. No es que esté desordenado, pues si os fijáis, de repente hay cosas que están solapadas, eh, todo está tan grande que ya no llama nada la atención, ¿vale? Hay un rojo ahí que no pega nada, está desordenado. En general, el diseño, aunque no lo creáis, es mucho orden. Al final, un buen diseño gráfico, esto no es arte. Eh, el diseño gráfico requiere de orden. ¿vale? Y por último, y ya le echamos un ojo al Canva en directo, y vemos el tema de las capas. Una reflexión muy básica para los... porque me llegan muchos clientes con este problema. Que me guste a mí no quiere decir que sea lo que le gusta a mi público, o que sea lo mejor para nuestra empresa, ¿vale? eh, si mi empresa es una empresa de flores muy alegre y todo es fantasía y purpurina, aunque a mí me guste el gris y el azul marino, no serán los colores más adecuados o viceversa. Eh, yo tengo mmm, una empresa que es una firma de abogados y quiero que sea serie formal, pues ponerme a poner brilli brillis y cosas que brillan, por mucho que a mí me guste el turquesa, el rosa y el amarillo chillón, pues no es la mejor idea. vale Y tendemos eh, a mezclar ambos conceptos, yo sé que es difícil pensarlo, que me gusta a mí como persona no quiere decir que sea lo mejor para la imagen de mi empresa, no quiere decir que sea malo, quiere decir que no es lo mejor. Que yo esté súper enamorada de mi gráfica de Instagram, que tiene un recuadro súper bonito, con unas estrellitas, que es naranja encendido, que parece un amanecer, no quiere decir que a lo mejor sea la mejor imagen para transmitir a un buffet de abogados formal. ¿De acuerdo? No quiere decir que esté mal, quiere decir que no es lo más adecuado. Y por último, y por último, como diseñadora, disfrutar. El diseño también se basa mucho en... En disfrutar lo que uno está haciendo, diseñando, porque el diseño debe ser algo creativo, en el fondo, útil, sobre todo, pero también tiene ese punto creativo en el que uno tiene que disfrutar. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí la presentación. Así que, dudas, luego preguntas y vamos a abrir el campo. ¿Vale? Pues no, Pablo, aún en principio no está pensado el tema de, de con la variante de pago. ¿vale? Vale, ¿Veis todos la pantalla? Sí, María. Vale, pues este es el cambio en directo, ¿de acuerdo? Eh, lo que os decía, recursos. Aquí es donde me habéis preguntado dónde se descarga. Esto es donde se descarga, pero eh, para ordenador, aunque te deja descargarlo para Android y para IOS, os tendríais que ir directamente a. A, a la aplicación de descargas. ¿Qué más cositas? Eh, ah, ah, ah, ¿Qué más me habéis preguntado por ahí? ¿Qué se te puede escapar? ¿Ah, ¿Cómo se puede adaptar una fotografía? A descargar alguna de los modelos, porque a veces me quedan cuadradas mis imágenes. No te entiendo, Paula, lo que me quieres decir exactamente. Eh, ah, bueno, veis que aquí aparecen todos los que hemos creado, ¿no? Vale, por ejemplo, vamos a ver el tema de rebajas en flores. ¿Veis? Pasar al fondo, mover una capa atrás. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mover una capa hacia delante. Nos lo pondría por delante. Deshacemos. ¿Vale? ¿Y cómo seleccionamos varias cosas para moverlo? Pulsamos y luego para seleccionar más cosas vamos pulsando mayúsculas el botón mayúsculas del teclado, ¿vale? y una vez que tenemos seleccionado todas aquellas cosas que queremos agrupar, le daríamos a agrupar, y ya, ¿veis? nos lo mueve como una unidad. Para desagrupar, mismamente, pinchamos desagrupar, ¿de acuerdo? Nos hemos destrozado un poco. Todos los textos en bloque, sí, eso es lo que estaba comentando, esto es lo que me decías tú, ¿no? Para mover todo el bloque completo, pues eso es agrupar y para seleccionar se le pinchamos, pulsamos mayúscula en el teclado y vamos seleccionando los distintos objetos que queremos agrupar, botón derecho, agrupar, ¿vale? O directamente en la parte de arriba que también nos aparece. Eh, Paula, eh, sí, claro. Eh, Eugenia, ¿puedes darle micro a Paula, por favor? ¿Se puede cambiar el formato de las redes? Hola. Sí, Paula, buenas. Sí, hola María, muchísimas gracias por la exposición en primer lugar. Muchas gracias. Eh, yo lo estoy empezando a utilizar y de verdad que, que lo he visto muy clarito las indicaciones, los pasos. Así Dale. que has ayudado muchísimo. Un problema que me encuentro a menudo, y a lo mejor es porque no es eh, la opción de pago, de, de pa, uh -huh. sino que es la gratuita, es que, por ejemplo, en el diseño que tenemos aquí, en el que te, tenemos en pantalla, si uh -huh. yo, eh, lo que quiero, en lugar de coger una de las fotografías de fondo eh, de las que tenemos gratuitas, quiero poner una fotografía que yo me descargo en archivos. Uh -huh. Hay veces que lo que yo quiero que salga en la fotografía me sale recortar, pero no me sale, no se me ajusta la fotografía al tamaño. Yo creo una foto. A ver cómo te explico. Eh, vale. si ¿Es el fondo de toda la de la fotografía de la chica de los pantalones? Sí. Hay mucho más fondo, ¿no? Porque tú estás moviéndolo y estás cogiendo una parte. Sí. Si esa fotografía yo quisiera que se adaptara, se adaptara al tamaño exacto que hay. ¿Esto? Eh, sí, esta te deja, pero yo tengo otros formatos que no me deja. Eh, ten cuidado porque a veces ocurre que al manejar los manejadores, que es como se llama, ¿vale? ¿Sí? Eh, sin querer, pinchamos donde no es, ¿vale? Sí. Y a lo mejor, mira, ¿ves por ejemplo que puedo recortar la foto? Claro, y cómo, quiero decir, cómo lo pinchas exactamente, porque es que con. Eh, esto es porque al pinchar, esto en concreto, sí. ¿vale? Lo que yo acabo de hacer es porque al pinchar el. Eh, perdón, al pulsar mayúsculas en el teclado, sí. ¿vale? Te recorta la foto. En vez de achicarla, lo que hace es recortarla. Vale, vale, entonces el truco está en. ¿eh? Entonces puede ser que a lo mejor cuando lo estás moviendo sin sí. querer, eh, pulsas en otros de los sitios y te produce ese efecto, ¿lo ves? Claro, es que eso, en vez de claro. mover el tamaño de la imagen, lo que haces es recortarla. Así que fíjate cómo lo haces, porque a lo mejor es una cosilla o cualquier cosa así. Vale, vale, vale. muchísimas gracias, María. Yo creo que puede ser eso. Si no, de todas formas, también mira a ver que la imagen no tenga un formato que sea incompatible, que a veces pasa uh -huh. también. Que no te estés solapando sin querer dos capas y sin querer estés tirando dos a la vez y por eso el tamaño se, se va como por saco. ¿Vale? Uh -huh. Muchas veces es pararnos un segundo y pensa? organizar. Es decir, si uh -huh. de repente veo que no me aclaro, hago lo siguiente. Empiezo a tirar las capas para un lado. Vale, vale. ¿Vale? Sí, sí, sí, Y cuando ya tengo claro que esta es la que voy a mover, la muevo y luego vuelvo a colocar las capas, que además para eso puedo seleccionarlas todas y decirle que me las alineé. ¿Vale? De nuevo. Es decir, cuando trabajamos con capas siempre hay que ser mm, organizado, no tener elementos de más, pero cuando nos perdemos, empezamos a mover capas y a ordenarlas. Vale. Y cuando ya tenemos claro qué es cada cosa, empezamos a volver a maquetar. ¿vale? Uh -huh. Ante la duda siempre puedes hacer una copia de lo que estás haciendo y trabajar sobre una copia, a lo mejor no contra el final. ¿vale? Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Nada, ver, ¿me he dejado alguna preguntilla por detrás que no estaba mirando? A guardar como mp3 y salen todos los elementos como letras o stickers, pero sin mi foto. Uy, Rocío, eso tendría que verlo en directo. Cuando coloco una foto en mi archivo y armo todo sin problema y le doy a guardar como mp3 y salen todos los elementos como letras o stickers, pero sin mi foto. ¿Puede ser que la foto tenga algún problema en sí? ¿Has probado cambiar la foto para descartar que sea la foto en la que te está dando...? Eh, el problema es que a veces Canva hace su propia conversión del archivo y a veces algún archivo se lo, se lo come con patatas, la verdad, sinceramente, ¿vale? Lo, lo he intentado con varias fotos, pues la verdad es que nunca me ha, hecho, me ha pasado eso, porque de hecho este no, no me ha dado problemas. El único problema que me ha dado a veces a descargar el vídeo es eh, que cuando ya exporto el vídeo el primer fotograma está en blanco pero bueno eso luego se recorta con un programa de vídeo pero lo que tú me comentas no has probado hacerlo de 000 es decir subir la imagen exportar el vídeo y comprobar que no es la imagen cambiar el texto yo sé que es un poco rollo pero a lo mejor así encuentras exactamente qué es lo que te está dando problemas porque la verdad es que así sin ver el archivo es muy difícil Pasarme no me ha pasado, eso es cierto. vale Más cositas que queráis ver del, del programa en directo o dudas. Ninguna cosita más. Tenemos tiempo. Vale, cosas interesantes. La que os he dicho de los elementos. ¿Vale? Vamos al inicio, vale, para que veáis claro de qué hablábamos con el tema de los elementos, que yo sé que es un poco abstracto. vale. Si pinchamos, nos deja cambiar los colores. ¿Veis? Eso es lo que decía cuando decíamos que podemos ver los colores corporativos. vale, Y... Si nos vamos a elementos, ¿vale? todo el programa es igual. Cuando pinchas, uy, ya puedes cambiarlo. ¿Diseñaste una tarjeta? ¿Puedes subir tus propias fotos? Sí. Aquí, en archivos, subir archivos. ¿Veis que pone imágenes, vídeos, audio? Ahí puedes subir lo que tú necesites. La cuenta gratis tiene un, tiene un tope. ¿vale? Creo que me he quedado congelada. ¿Me sigues escuchando? Hola. Hablo solo. Ah, vale. Pues entonces, sencillamente que el vídeo se ha quedado congelado. Eh, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay que me he perdido. Eh, diseño una tarjeta de visita con Canva y me gustaría que apareciera como mi firma de gmail. Se puede, claro. Te la descargas, ¿de acuerdo? Te le das a, a, a, a, a, a, a descargar. Y te la descargas como JPG o un PNG, ¿vale? Y una vez que tienes la imagen, en eh, Gmail, en la sección de configuración eh, creo que es la primera general, abajo hay un sitio donde puedes poner lo que quieras. Y ahí, por ejemplo, puedes poner el pie de la imagen. Me gustaría tener una plantilla corporativa de historias en Insta y de post. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues una plantilla sí y no. Lo que puedes tener, ¿vale? Es si haces un formato general y luego, como te lo guarda, ¿vale? Puedes hacer una copia. Es decir, tú te guardas tu, digamos, tu especie de tu plantilla, el archivo que quieres usar de base y luego siempre que quieras volver a generarlo, le dices hacer una copia. ¿Vale? Entonces, es una forma rápida y sencilla de... De tener plantillas sin, sin cargarte la original. ¿Más cosas, más cosas? Sí, es verdad, Gemma, las dudas siempre vienen luego. Cuando no estás sola se dices, oh Dios mío, qué he hecho. ¿Cómo cambiamos la medida para la tarjeta de visita europea? Eh, Tienes que darle a. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. tienes que darle a crear un diseño nuevo, ¿vale? Y tienes que hacerlo a mano. Le das a crear un diseño nuevo, en este caso son milímetros, el tamaño estándar de una tarjeta es 85 por 55. ¿Vale? Ya está. Bien, ya tenemos un diseño. Como Canva me lee que es una tarjeta, más o menos que, bueno, que es el formato tarjeta, pues ya me saca aquí un montón de diseños, ¿vale? y me adapta al formato, por eso siempre aquí, ¿vale? para añadir páginas, que eso no os lo he dicho, pero bueno, viene aquí bastante claro, ¿vale? Exactamente Antonio, se puede configurar el tamaño inicial de la mesa de trabajo, lo que pasa es que realmente el único problema fíjate que he encontrado eh, con el Canva ha sido eh, precisamente eh, para la tarjeta, nada más, para todos los demás, más o menos, los diseños se adaptan. Más cosas. Más dudas, cosas que queráis ver... Ah, bueno, esto es lo del kit de marcas que me habéis preguntado varios, ¿vale? Que tienen los colores. Pasa es que cuando le pinchas y le dices quiero subir un color de mi marca, me, me dice que, que, tienes que, que tienes que pagarlo, ¿vale? Igual con, con los logos. ¿Vale? O sea que si lo queréis pagar, pues oye, es una buena herramienta, sinceramente. compartido contigo, vale, el sistema compartido contigo vale, es porque a lo mejor eh, tienes un equipo y hay dos personas o más que están trabajando en un mismo diseño e imagínate que tú eres eh, la persona que está creando las gráficas para redes sociales pero es otra persona quien lo sube vale, eso es compartido contigo ambos tenéis acceso al mismo tablero uno diseña y otro sube a las redes ¿vale? para eso sirve aunque es verdad que hoy en día todo el mundo hace como la misma persona lo hace todo, pero bueno, está preparado para gestionar ese tipo de, de equipos de trabajo. Más cositas. Mi imagen se ha quedado pillada. ¿No lo pueden modificar ambos? Pues la verdad, eh, Mónica, es que directamente no sé si lo pueden modificar, que yo sepa, sí, o sea, que compartido es que ambas personas pueden acceder al diseño aunque digamos tengan intereses diferentes en el diseño pero ambas personas pueden acceder al diseño nada Más cosas ¿Hay alguna duda más? Has quedado congelada, María. Sí, me he dado cuenta que me he quedado congeladísima. A ver. Mira, ya no me deja. No sé por qué. Vaya día. No. Bueno, pues ya está. Si no hay más dudas, ¿hay alguna duda más? Vamos a aprovechar que está aquí María. <risa> Y no tiene prisa después del momento de inicio. Y <risa> eso es para los que me seguís escuchando, yo sé que soy un rollo, pero ser organizados, mi consejo personal. ¿Sabes cuáles son las restricciones y limitaciones gratis? Pues sinceramente, eh, directamente no, pero es bastante fácil saberlos porque en cuanto quieres algo que es de pago, te lo dicen rápidamente. Por ejemplo, en eh, música, ¿ves? En cuanto pone pro, es que es de pago. ¿vale? Música es verdad que es un poco está restringidillo. En elementos, igual, ¿vale? Todos los que. Ah, ah, ah. Vale, pone gratis, gratis, gratis, gratis. Otra. Ahora no voy a pillar a ninguno que sea de pago. Vale. Cuando aparece alguno, creo que cuando pones. vale veis rápidamente gratis de hecho solamente están estos que son los más feos pero bueno se apaña uno bastante bien eh, ah ¿me te refieres al número exacto de diseños de uso comercial uy plan eh, recursos al, eh, de la cuenta gratuita son muchos muchos muchos eh, los de pago pues son algunos específicos como el tema de iconos música eh, o algunas plantillas ya súper específicas pero la verdad es que en general a no ser que estés buscando una cosa muy muy muy concreta no vas a tener problema ¿vale? eh, ¿se puede crear una historia con varias páginas? una historia de... me refiero al número de... me alegro que no haya resultado aburrido lo de yo eh, a ver, a ver, a ver eh, Esther, para crear una historia con varias páginas historias vale No tiene mucha más historia. ¿vale? Imaginaos que tenemos esta y queremos añadir otra. ¿vale? Y, y luego, ¿vale? Y ¿vale? todas las páginas, ¿ves? Y descargar. No tiene mucha más, más complicación. Cuidado con hacer historias de Instagram que sean novelones, ¿vale? Acordaos que en realidad la permanencia de la vista en una historia de Instagram, a no ser que sea una historia que esté siguiendo una cuenta muy específica, eh, que ya lo sigas porque te gusta mucho, es apenas de un segundo ¿eh? o menos. En redes sociales para captar la atención siempre estamos hablando de fracciones de un segundo. Luego ya si a la persona le gusta se quedará a mirar, pero siempre mm, hablamos de fracción de segundo. Así que por eso os digo, no os recarguéis las cosas, un mensaje claro, directo y que se entienda rápido. ¿Vale? Siempre es mejor ampliar después que, que la gente se te vaya y no te lea. Se guarda como vídeo eh, claro para después poder subirlo a la red social. ¿Vale? O bueno, como GIF. Ya depende un poco de las calidades de la red social y exactamente qué es lo que estés buscando. Para cuando no quieres, claro, es lo recomendable a lo mejor en una story, a lo mejor no es tanto tener varias páginas como varias stories. De acuerdo, acordaros también que las stories se pueden fijar dentro de Instagram, ¿vale? Los circulitos de abajo para tenerlas agrupadas. Por ejemplo, eso se usa, por ejemplo, en restaurantes se usa para poner la carta online. Eh, entonces, a lo mejor es más interesante, depende, esto es un poco en teoría, ¿vale? Eh, es más interesante que de un solo vistazo transmitas una fracción de esa información y luego en la siguiente story, eh, página del story, digamos, transmitas la siguiente información o ya que hagas un vídeo completo y lo subas a tu timeline de Instagram. La información siempre, a no ser que estemos hablando de una presentación de una hora, eh, siempre es mejor una idea bien transmitida. ¿Qué hacen falta transmitir más conceptos? Pues organización para que la persona que lo lea entienda que después del 1 hay un 2 y hay un 3. Muchas veces es tan tonto como poner 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 y a veces, y así la persona sabe que la historia continúa. O no habéis visto muchas veces, por ejemplo en TikTok, es súper típico lo de continúa parte 3. ¿Vale? Si sí, tienes que subdividir una información, asegúrate de que la persona que lo vea entienda que está subdividida hasta ahora ah, vale, pues mira. bueno María parece que no hay más preguntas no pues listo entonces todo listo pues muchísimas gracias buenas tardes a todos y muchas gracias sobre todo a ti María por una Nada. explicación tan espléndida como la exposición que ha hecho esta tarde. Muchas gracias. Nada. Yo solo espero que os sirva y que cuando abráis el campo no digáis Dios mío, Dios mío, sino que por lo menos se sepáis por dónde empezar y digáis, ah, de algo ha servido que a la hora sí, y hora y Nos media". ha ayudado mucho a todos. Bueno, un saludo a todos y que lo paséis bien. Y eso, disfrutad del diseño que tiene sus cosas. Muchas gracias. Un saludo, chao.